amigos, hoy vamos a estar haciendo un buceo de bautismo, donde Villa del Dique, Valle de Calamuchita, en el embalse del río Tercero Es el embalse más grande de la provincia de Córdoba eh, Hoy no vamos a hacer nota de pesca, hoy vamos a hacer una nota de buceo, algo distinto Sobre todo para mí una experiencia nueva, que bueno, eh, acá me contacté con un operador de buceo, José, que ya lo vamos a presentar este, así que bueno, estamos preparando todo, ya tenemos la embarcación para bajarlas acá al lago. Eh, bueno, vamos a recorrer algunos sectores del lago como para ver este, qué es esta nueva actividad, eh, qué sorpresa nos va, nos va a demandar. Así que bueno, ya estamos preparando todo, todo nuevo para mí, patas de rana, eh, equipos de neopren, eh, tubos de oxígeno. Así que bueno, vamos a ir viendo las imágenes, vamos a ir compartiendo con ustedes eh, todo lo que vamos a ir haciendo y ya vamos a charlar un cachito con José para que nos cuente un poquito de qué se trata todo esto, eh, si se puede hacer, eh, todas las personas lo pueden hacer, si entraña algún riesgo o no, así que bueno, ya vamos con las imágenes. Dale. Bueno amigos, acá nos encontramos con José, que es nuestro operador de buceo, nuestro instructor, con él vamos a realizar esta primera, este primer bautismo de buceo, algo nuevo para mí y para mucha gente que debe estar viendo el programa, así que bueno, eh, queremos presentar acá a José, nuestro instructor. Bienvenido al programa, José. Eh, bueno, quiero que saludes a todos los televidentes. Buen día, buen día a toda la audiencia. Gracias por invitarnos. Perfecto. Es más, te agradecemos nosotros que nos permita eh, poder mostrar y poder disfrutar de esta actividad, que para mucha gente es nueva, como es para, lo es para mí, que va a ser mi primer, este, mi primer buceo. Si bien, como hablábamos hoy, ¿Sí? yo hacía snorkel, pero nunca, es algo muy fácil. Cualquier persona lo puede hacer. Hay límites de edad, no. lo puede hacer toda la familia. Cinco seis añitos, que hay nenes que la verdad andan muy bien en el agua, no le tienen miedo al agua, por lo general los niños no le tienen miedo. Sí hay que tener el respeto y cuidar a los niños. Pero de cinco o seis añitos en adelante lo pueden hacer, ningún problema. 60, 70 años, ningún problema. Esta es una actividad muy linda, muy familiar. Se arriman todos el día que alguien viene a bucear equipo de mate. Y lo hace cualquiera. Perfecto. También nos contabas que por ahí se puede hacer esta primera experiencia, este bautismo de buceo en piletas de natación. Exactamente. Eh, hoy con el tema del COVID, hay mucha gente que no sale, y se queda en casa porque tiene su pileta y está más cómodo y no se quiere arriesgar. Cargamos todos los equipos en el vehículo, nos dirigimos al lugar con los, con los equipos y hacemos bucear toda la familia en la pileta. Perfecto. Eh, respecto al límite de edad, me decías que no hay problema. Aparte siempre, siempre como me comentaba hoy, se trabaja o el bautismo de buceo es con un instructor Exactamente. Al lado de uno, nunca la inmersión es solo. Siempre cuando buceo buceo con una sola persona, yo me aboco a la persona que viene en el momento, por más que sean tres, supongamos dos nenes, papá, bueno, ya se bucea de uno, se le explica a uno eh, a esa persona y se bucea con esa persona. Esa persona siempre baja acompañada de un instructor. Eh, así se arriman también muchos que ya son buzos certificados y bucean siempre acompañados de instructor. Jamás se bucea solo. Eso es por seguridad total. Bueno, Exactamente. contanos un poquito y contale a la audiencia qué es lo que tenemos acá atrás, que bueno, no conocemos nada. Esto nosotros. es lo que por lo general ven cuando ven en las tele y en las películas: el equipo de buceo que van en la espalda, el tubo, el regulador y un chaleco compensador. ¿Ah? El chaleco compensador es el que hace que cuando nos metemos al agua, nosotros lo inflamos y vamos hacia arriba. Y a medida que lo desinflamos, ¿sí? bajamos, bajamos de poquito. este es la tráquea, de acá inflamos o desinflamos el chaleco. O sea, si en algún momento queremos salir a la superficie inflamos el chaleco, todo y nos quedamos arriba flotando como si nada y volvemos hacia la orilla o hacia el barco de acuerdo a cómo como vayamos a bucear ese día. La verdad, eh, cuando uno compra equipos de buceo, en cualquier caso de buceo que compre son todos, los equipos son todos buenos, jamás van a encontrar algo media calidad no existe, todos, todos andan muy bien, <risa> perfecto y una pregunta que te voy a hacer yo y que se va a estar haciendo la audiencia seguramente esto es el regulador, sí, que esto trabajamos en la boca si ustedes ven tenemos dos por equipo, ¿no es cierto? este es el secundario el que usa la persona para bucear y este es el que llevamos por las dudas si nuestro compañero se queda sin aire ustedes ven que uno es más largo que el otro entonces le puede donar aire al compañero Hoy en día esto se es higieniza antes de meternos al agua, al alcoholcito, lo limpiamos bien, todo esto es personal, lo no a la persona y, y nada más. Y esta, el tema de la higiene, bueno, precisamente por la protección contra exacto, el hormigio, de lo que de estábamos hablando. Así que bueno, ya tenemos los equipos cargados, vamos a bajar la embarcación y nos vamos a dirigir acá a algunos sectores del lago que son muy, muy lindos, según nos comentaba José, para, para realizar la inmersión, que tienen muy buena visibilidad, el agua muy cristalina, así que bueno, vamos a ir compartiendo las imágenes con todos ustedes. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá nos estamos preparando para hacer el buceo de bautismo. Acá José me está vistiendo, me está poniendo todos los, todos los equipos. Este traje de Neopren, me está poniendo unos plomos en la espalda para poder descender, según lo que nos explicó. Así que ya cuando estemos todos, todos vestiditos, vamos a, a volver a mostrar las imágenes. Ya ves que Cuando se de agua, le más buena las aletas primero y después te vas agua, dale. Aquí me pongo las aletas, después ponemos... Pues el buceo siempre es de a dos, claro, ¿me entende? Yo en este momento, bueno, yo te adu, te equipo, todo algo, yo siempre cuando a buceo con mi compañero entre los dos. Revisan que el aire esté abierto, ¿me entende? Que el equipo esté bien configurado. realmente una actividad fascinante, fascinante, se las recomiendo a todos los que visiten el Valle de Calamuchita Esto es realmente muy, muy lindo para hacer, es una experiencia nueva, este bautismo dulceo realmente una hermosura Te agradezco José, Por realmente favor. Eh, viví una experiencia muy, muy, muy linda Por eh. favor. Es bien. algo realmente que no, no, no pensaba que era así no Así que bueno, espero que hayan disfrutado de las imágenes, espero que les haya gustado el programa mm. Y si Dios quieren estaremos viendo la próxima